Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado... La Capital de los Simios. Uh, uh, uh, uh, ah. oh, yeah. Oh, yeah. Así es, profe. Comenzamos con este último bloque de La Capital de los Simios en el cual nos vamos a concentrar en las películas canceladas que nunca se hicieron realidad. O sea, ese cine que tú nunca vas a ver. Lo recordamos a la gente que nos esté viendo por YouTube que este es el último bloque del programa Y si quiere escuchar el programa Completo, abajito está El link para que vaya a escucharlo A Spotify, así es que No se pierda absolutamente nada de la capital De los simios, muchachos. Exactamente Y veamos, po, ¿qué significa Esto de las películas que fueron canceladas? ¿Qué, de, ¿De qué se trata? Películas canceladas por el progresismo Películas canceladas por el feminismo Películas canceladas por ¿Por qué? Por... ¿Por qué Yo te creo las que por plata y por eh, por los proyectos que, que la gente no tenía cómo hacerlo. O sea, por poner un ejemplo, hasta antes de la amenaza fantasma, John eh, Lucas no tenía cómo realizar las, las tres primeras películas de la Guerra de la Galaxia. Entonces, si por ejemplo John Lucas hubiera muerto el año 95, habría quedado todo este mundo inconcluso. Eh, no, se hubiese perdido mucho todo. <risa> bueno. Con las últimas tres películas. Sí, con las últimas tres, no porque se si ya la hizo Disney de Frontón, pero las ah, primeras ya. tres, la primera es mala, la segunda es decente y la tercera es buenísima. No, que la tercera es, un, no. es épica. Sí, la, la venganza en el ¿cómo es? En el, en la, una nueva ah, la amenaza fantasma, la guerra es clones y la venganza de los Sith. Ah, la venganza de los Sith. Exacto. Qué, qué buena la venganza de los Sith, bueno, está terrible bien hecha. Sí, está bien hecha, no así la primera y su Jar Jar Binks Hay una teoría que dice que Jar Jar Binks era un Sith, así que hay que tomarla en cuenta y... Sí, sí. pero esa siempre hace teoría no, por profe, nunca se comprobó nada y ahí está el, el personaje mierda ese Sí, el Ronaldinho, ¿Qué? no el Ronaldinho nuestro, no, es el, es, es el bueno, <risa> <risa> si la cago más dice <risa> Si la cago me avisa, profe, No, el ronaldino nuestro es bueno No, el ronaldino que... ahora se van a imaginar que nuestro ronaldino, ah Tiene cara de ya, Claro No, me refiero que se parecía mucho al jugador brasileño, a eso Ese bien Mire, tenemos 15 películas Sí, al parecer son 15, así que empecemos a revisarlas Ya, pues, profe, démosle La primera es Napoleón de Stanley Kubrick ¿Napoleón de Stanley Kubrick? Uy, que hubiera sido bueno esto uno de esos proyectos soñados que duele haberse perdido es el Napoleón de Stanley Kubrick, un trabajo en el que invirtió años de su vida y que el desastre comercial de películas como Waterloo del 70 fueron retrasando hasta que el genio terminó por rendirse. Entre sus planes estaba rodar guerras en espacio abierto por media Europa, usando unos 50.000 extras. Hoy que hubiera quedado épico eso, bueno. Hubiera pues sido sí, épico? Sí. Hasta cierto punto se quitó la espinita con Barry Lyndon, pero siempre lamentó no haber podido llevar a cabo el proyecto. Debo decirles que Barry Lindon, por lo menos cuando yo la vi, va dividida en dos volúmenes, en dos VHS, porque la había hace tiempo. Ah, oh, oh, En Betamax. El primer VHS, la primera parte de Barry Lindon es épica, es terrible buena, es una serie de época, que también está ambientada más o menos en la época de Napoleón, pero la segunda parte son el favor de caca. Oh, y la ¡Ah, de sí! ¡Fomes, terrible aburrida! porque es te que muestran con como, la primera, ¿no? Sí, pues te muestran como el declive de la vida de Barry Lyndon Y en verdad es muy fome O sea, este loco tendría que haberlo matado en la primera película Y hubiera quedado como una de las mejores películas de la historia Ándale Pero se le ocurrió alargar la película y fue en verdad un alfajor de caca al final Bueno, Stanley Kubrick, pues, profe, Película de 3 horas Sí, raro el loco, raro Ahí tiene el resplandor Pero es que el resplandor es buena completita No, sí sé, pues, pero más larga que el mes de agosto Ah, sí, pues, sí No, sí, Stanley Kubrick, ese... bueno, 2001 dice el Espacio También es larga Claro Película que, debo reconocer, no entendí. Es una de las pocas películas que me ha pasado que la he visto dos o tres veces y sigo sin entender qué mierda que hizo. Qué mierda significa ese monolito al final bueno, y hay caleta de teoría, he conversado hasta con gente que estudia cine y me mandan unas teorías locas de que representa la evolución de la humanidad y que por eso está en la, la placa negra cuando están los monos y que después vuelve a aparecer cuando los hombres ya van al espacio y cuando la inteligencia artificial se apodera de todo, ey ah, yo digo qué qué, bueno, ¿qué? Estado curado no yo dije ah, que ah, fumaste <risa> esta wea aquí nomás eh, bueno, dónde dejo esta wea ya pongámosla aquí no es que salga en la película <risa> sí Sí, sí. Eh, eh, el final y el final es como, claro, es como demasiado abierto. Entonces no, no sé, bueno, no sé. Bueno, igual una invitación a, a ver la película para sí, entender el contexto Sí, sí, 2001 decía el espacio, sí. Es una cosa que hay que ver. Independiente de que yo no haya entendido el final, a lo mejor usted lo entiende, sin problema. Exacto. Oiga, segunda película eh, que eh, se pensó, pero no se hizo, fue Halo, del videojuego Halo, ¿eh? de Neil Brockman. Aunque los fans aún no han perdido la esperanza de ver al jefe maestro en pantalla grande, el videojuego ya tuvo su gran oportunidad de 2005. Con Peter Jackson en la producción y Neil Brockman su director, los ejecutivos se echaron para atrás tras cinco meses de preproducción. Pre ah, está preproducción ya. Spielberg lo está intentando como serie de televisión, pero tampoco parece que dejen de retrasarlo cada vez que se llega a una nueva fecha límite. La siguiente. Eh, bueno, ahora ya eh, hay una um, serie que la está dando Paramount y eh, ya se viene la. Está confirmada la segunda temporada. Déjalo, Sí, po. Ah, ya, al final lograron hacerlo, pero no como película, sino como serie. Exactamente, como serie. Para los que no conozcan sí. a Neil Blomkamp, Blom es el director de, y creador de The Blacklist. ¿The Blacklist? Sí, bueno, un pedazo de serie con Raymond una Bueno, la serie Magic. ¿Peter Master Jackson? Que, ¿Quién no lo conoce? No, Peter Jackson, de la producción. No, sí, iba a estar buena Y si metió la mano Spielberg también iba a estar bueno O sea, De hecho, yo me acuerdo que a Spielberg lo anunciaron Y fue a un E3 a hablar de esta producción La verdad que iba en el limbo, nunca se hizo Claro, bueno Fue esa presentación en el E3 por parte de Microsoft Y todo ahí entusiasmados que se iba a dar, pero parece que no No, pues no se dio Tenemos otra Beetlejuice en Hawái de Tim Burton Oiga, hubiese sido rara esta película. Sí, bueno, Beetlejuice en Hawái, a lo mejor menos mal que no se dio. Menos mal. El éxito de Beetlejuice obligó a sus responsables a pensar en una secuela, algo que no ocurrió porque un proyecto más tentador apareció en el camino, Batman. De no ser por el murciélago, hubiésemos visto una segunda parte inmediatamente después de la primera, y por lo que se comentó en su día, la historia trasladaría al malhablado fantasma a Hawái. Ahora se vuelve a hablar del asunto, aunque supongo que las paradisíacas islas no están involucradas. No, ojalá que no, bueno. No, que no caguen el personaje. Esta película es como. es clásica. Es muy. Eh, buena. Bueno, la gente que le gusta el cine tiene que haber visto esta película. Es una sátira, una parodia a muchas cosas. Eh, y la actuación que se manda Jack Nicholson. Jack Nicholson. Que no aparece en la película Exacto, eso mismo te iba a decir, güey <risa> Que no era Michael Keaton, güey es que, lo, es, que, es que actúa detrás de cámara Ah, por eso, <risa> por eso ya <risa> Y le hace guiño a Michael Keaton Y Michael Keaton, como ve que el guante está actuando Ac Actúa bien Ya, ahí está, por eso, Michael Keaton después hace Batman y <risa> Exactamente <risa> Pero en Hawái, de verdad, yo creo que la hubieran matado, güey No, lo hubiesen matado Esos <risa> son como estos spin off de mierda Que hacen como VHS de películas así exitosas y que después no las pesca nadie. Claro. Que está en el rincón del olvido. Billy se va de vacaciones. No, qué malo, wey, claro. no, <risa> wey, no, Qué mala. Menos mal que no se hizo. Sí, no, menos mal que se no agradece. Se hizo. Sí. Oye, tenemos una película de Steven Spielberg que se llama eh, Night Skies. Mira, dice, el cine de Steven Spielberg es tan influyente que hasta sus películas nunca realizadas forma, forman parte de la historia. <risa> Mientras preparaba Encuentros de la tercera fase o de ser encuentro cercano del, del tercer tipo, sí. Quedó cautivado con la historia de un granjero que estaba aterrorizado con unos supuestos alienígenas. El director contrató a John uh, Sayles para que escribiese un guión y el resultado fue una salvaje historia de terror extraterrestres y truculentas y escenas truculentas que terminaban con los visitantes huyendo de, en su nave, dejándose a una cría por el camino. Mientras rodaba en busca del arca perdida, Melissa Matheson repasó ese futuro proyecto y convenció a Spielberg de la necesidad de cambiar el tono. El cineasta se quedó con el final de la historia para iniciar lo que terminaría siendo E.T. el extraterrestre. Y recicló las partes más terroríficas en Poltergeist. Parte de las ideas y el equipo formado para realizar esta Night Skies. Terminaron en otros proyectos como Starfighter, La Aventura Comienza, Men in Black o El Sexto Día. Mire. hoy que hubiera sido épico, bueno, haber visto un ente terrorífico. En todo caso, porque era como una mezcla de todas esas películas que nombramos. Claro, porque si recicla lo más terrorífico para Poltergeist. Y yo con Poltergeist me recontraque de miedo. Oiga, sí, uno se recagó de miedo cuando es chico en esas películas. Caroline. Oh. No vayas a hacer luz. ¿Sabéis cuál es la, la escena que a mí más me cagó? Es cuando el weón comienza como a afeitarse y se le empiezan a salir pedazos a la cara y luego empieza como a rascarse y se le sale pedazos a la cara, pedazo a la cara y queda como el esqueleto y de repente el weón como que despierta y está así como todo normal y yo así como uh, uh, uh. ah de veras ¿Se acuerda el viejo el sepulturero ese que salía, no? Chivo. Sí, y el la otro... verdad, amigo ese viejo. Sí. Y la otra escena también cuando está como inundado el casi al final ya está inundado como el sótano. Porque está lloviendo y se inunda Y de repente aparecen como unos esqueletos Dentro de medio del agua Así como ¡ah! ¿Qué ese ¿No era parásito, profe? No, no <risa> Verdad que en parásitos pasa algo parecido <risa> Sí, pues Oiga, película siguiente, profe Sí The Amazing Spider-Man 3 De Mac Webb The Amazing Spider-Man 2 El poder de Electro No fue el taquillazo que se esperaba Pero sí recordó lo necesario Como para poner en marcha Una tercera parte El problema llegó cuando Sony y Marvel Studios Llegaron al acuerdo Que nos permitiría ver al trepamuros en el UCM el que en el fondo cine, cinematográfico de Marvel, reboot mediante el pobre Andy Garfield se quedó con las ganas de más oh, oh pobrecito sí. bueno pero salió en la última película ¿no? claro, es que yo creo que eso fue para separar completamente ya al arácnido de, del UCM en todo caso, ¿Y ¿usted sabe por qué está separado así completamente? porque Sony tiene los derechos, ¿por? Sí, pues Sony tiene los derechos ahora entonces llegaron a un acuerdo con Marvel Studios y ahora él va a ir por Camino separado de Spider-Man. Exactamente. <ríe> La que viene es muy cómica, weón. En todo caso, y bueno, el actor se ve raro, weón. No pega ni junta, weón. No. no, para nada, para nada. Superman Lives de Tim Burton. Tim Burton haciendo una película de Superman, po. <ríe> No Sí, sé, me lo imagino así como entre Stop Motion y Y el hombre mano de tijera. Pero si ya había hecho Batman, weón. Ah, bueno, sí. ¿Peril? Pero eh, Superman no está lúgubre. No, para nada, <risas> Y más encima, al guan que elige Dice, dirigida por Tim Burton, escrita por Kevin Smith y protagonizada por Nicolas Cage <risa> Con pelo largo, güey Exactamente, en los 90 nos perdimos esta locura que al medio, al, al menos, dio para el divertido documental The Death of Superman Live, what happened? Oye, Oiga, habría eh, que verlo Habría que ver el documental, ¿ah? ¿eh? Sí Pero hay videos ahí de, de Nicolas Cage probándose traje y todo eso y es bien cómico Porque no, no pasa nada No, se ve muy raro, güey No, se ve muy muy raro, güey Aparte con, es como medio hipiento, Usa un, un collar No, rara güey Sí, muy raro este Superman, güey Sí Ahora, ¿se le marcaban las tetillas también o no? No, no llegó a tanto como el, ese Batman <risa> El Batman de de, de... ¿De quién es ese Batman? Ese era el de... Ah, se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama el...? Ah, no me acuerdo era donde el, aparecía el Doctor Frío ¿Era el de, de Barton Power o no? Es que no sé si era de Barton El actor era eh, George Clooney Ahí está No entonces no era la de Barton Claro Donde le enfocaba el poto Sí Después tenemos A los seis siniestros La tercera parte de Spider-Man No fue lo único que se cargó El acuerdo con Marvel Studios en Sony en esta última casa se habían venido arriba con la licencia y planeaban hacer su propio escuadrón suicida, con este título de villanos que podrían haber protagonizado Octopus, Electro, El Buitre, Misterio, Reino y El Duende Verde. La compañía sigue teniendo este proyecto como posible apuesta futura, ya con Holland como Spidey, pero para que ocurra tendrán que ver si a Marvel le viene bien la fiesta. Claro, a aprovechar a todos, los, a todos los villanos para hacer su propio escuadrón suicida. No sé si a esta altura convenga, porque sería muy similar a, por ejemplo, los juegos que hay en... En PlayStation 5, que son de Spider-Man. Ya. Yeah. Y tiene una historia bastante interesante y aparece en la mayoría de los eh, enemigos, dirigidos por Octopus. No voy a dar más spoiler para que se compre en la Play 5. Ah, buena. La siguiente película, profe. The Sadman de Joseph Gordon Levitt Wow. Joseph Gordon Levitt es el que hizo 500 días con Summer o 500 días sin ella. Película que no ha visto Don Station todavía y que tenemos que ver. ¿Ah, sí? Sí, pues. Vamos a verla, profe. Sí. Dice la adaptación del relato de relatos de Neil Gaiman, lleva años pululando aquí y allá. Desde 2014 una nueva intentona cobró fuerza, especialmente cuando Joseph Gordon Levitt entró en el proyecto. A principios de 2016, y sin ninguna aclaración al respecto, el actor salió de los planes de la adaptación y una vez más, todo quedó en nada. Oiga, bueno, yo entiendo que esta película que se intentó hacer ahora es una serie, ¿o no? Sí, la tiraron como serie. Sí, sí y está como recién. Sí, pues está en Netflix. En el Netflix, en el Netflix. En Netflix. Y lleva una sola temporada. Claro. Es de este año. Es de este año. Y las críticas hasta el momento han estado divididas. ¿Ah, sí? Sí. Pero por lo menos no la pudimos ver en el cine. Oiga, la que hubiese estado de culto ver en el cine es la siguiente película, profe. ¿eh? Che, El hombre que mató a Don Quijote con Johnny Depp. Oh, hubiese estado buena esta película. Sí. En el 2000, Terry Gilligan se vino a España a rodar una historia donde un oficialista norteamericano aparece mágicamente en la tierra del Quijote. Sorprendentes en monzones, en mitad de parajes manchados manchegos, una mala suerte destacable y reconozcámoslo, una endeble producción hicieron que todo se venís abajo tras las primeras semanas, con Yuri Deep dando vueltas por nuestras tierras, o sea en este caso en España, todo quedó filmado en un genial como no se hizo, Los in, in La Mancha. Y en 2018 Gilligan logró estrenar una remodelada del hombre que mató a Don Quijote con Adam Driver como protagonista, pero no, tampoco es lo mismo. No pegó ni juntó. No, no, no, no pasó nada. Pero colocar al Quijote eh, eh, es una obra titánica. Claro, finalmente se hizo la película pero ya sin eh, Johnny Depp y no con el mismo guion, entiendo. Claro, o sea, no, nunca fue lo mismo. Claro. La otra, Gladiador 2 de Nick Cave. ¿Cómo ha un Gladiador 2 si mataste al protagonista en la primera? Es que es el punto, pues, dice. Sí, Máximo moría en la primera parte, pero eso no fue obstáculo para que el mismísimo Nick Cave trabajase en un guion en el que el protagonista volvía a la vida, convertido en un guerrero inmortal. Veríamos al Gladiador luchando en diferentes épocas históricas de la humanidad por muy loco que parezca a Russell Crowe llegó a interesarle la idea no, menos mal que no se hizo ¿qué esta, clase crato este? no, que menos mal que no se hizo güey. no, menos mal profe ¿te imaginabas? No, típicamente gl épicamente he hecha esta película sí, pues. a, a pesar de los errores de producción ¿pero te imaginabas a gladiador peleando con samurái, güey? <risa> <risa> cagando, profe. no, no no tenía piso como para poder hacerse esta película igual no sé tendría que haber sido un guión demasiado bueno sí. haber explicado cómo volvía la vida por qué volvía la vida Sí, no, es muy, muy raro todo eso No, y lo más probable es que hubiera vuelto con Cómodo y tu tuvieran que hacer alianza <ríe> De enemigo en a amigo, caso. así como en claro, Piratas del Caribe En Piratas del Caribe, exactamente Mire, tenemos una de Disney y Pixar que se llama New Pixar ya había presentado la trama y bocetos de esta historia en la que conociéramos a New y Broke Los dos últimos tritones de patas azules Condenados a entenderse por el bien de su especie Me suena a Río Sí cuando descubrieron que en Blue Sky Studios estaban inversos en río. Ahí estamos. Ah, ahí estamos. Sí. Una historia calcada sobre dos guacamayos decidieron no volver a la batalla que se vivió cuando se estrenaron. Ants, hormigas y bichos. Una aventura en miniatura. Pero De veras. Las dos eran bastante parecidas. Sí, porque eran como calcadas. ¿verdad? Sí. Principalmente por tener a las hormigas como protagonistas. Pero si bien claro. la historia era un poco más diferente. A mí me gustó más hormiguitas que bichos. Debo reconocerlo. ¿Sí? La historia era mucho más profunda el... Pero claro, dividir la taquilla entre las dos como que no valía la pena No, po. y contar la misma historia prácticamente Claro, porque aquí sí que la historia sería casi calcada Claro, menos mal que... que no salió La siguiente película sí que iba a ser la, eh, Hay un documental que dice la... la mejor película jamás filmada ¿Tan así? Tan así Que se... ya se tenía claro que iba a ser la mejor película de toda la historia Pero nunca se filmó eh, Estamos hablando de Dune De Alejandro Jodorowsky, el chileno Ah, de Jodorowsky, sí, imagínese. Tras los éxitos del Topo y la Montaña Sagrada... Oye, el Topo qué rara la película, ¿La ¿El viejito? No, no, es el hombre Topo. <risa> <risa> no, el Topo es un western ancestral que se basa como en el juego del dragón y en Dragon Ball. Bueno, tiene como toda una historia ahí en el que tiene que ir recorriendo y matando gente que son como los encargados de ciertas habilidades no, es terrible cuática la película muy güey. rara muy güey. Uh, rara bueno, es que Jodorowsky tan ácido cuando hizo esta cuestión entonces a Alejandro Jodorowsky le dieron la libertad para embarcarse en lo que se le diera la gana y obviamente el chileno se topó con un ejemplar de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert y empezó una cruzada espiritual para rodarla no lo logró pero por el camino convenció a Pink Floyd Salvador Dalí Orson Welles y a la Santísima Trinidad formada por Moebius H.R. Geiger y Dan Obamon que terminarían creando Alien el octavo pasajero junto a Ridley de Scott el documental eh, Hoderick's Dune del 2013 se sumerge en este mundo inexistente está la Dune de Denis Villeneuve a la altura mira esta película iba a ser muy ultra psicodélica eh, imagínate, bueno, y había convencido a Dalí pues, bueno. ah onda sí. el personaje de renombre profe claro, Pink Floyd, pues, bueno. Pink Floyd que iba a participar aparte de hacer todo el sonido de la película eh, se iban eh, iban a participar también como, como actores y tenía, no, sí, tenía todo ya planificado, joderos, que una película que iba a durar como 7 horas. Oiga, y digo, financiar más costado, no. Bueno, al weón le pasaron como 7 millones de dólares de la época, que era mucha plata, a toda la preproducción, y el weón nunca ni siquiera llegó a filmar. Porque al final la Se la tomó la plata, resto, se la chupó. Se la chupó, bueno, la compañía al final le dijo ya para la weá, así como ya. Es puro asado de copete, el claro. <risas> Mire, hubiese sido como alguien dice. Eh. Sí, o magistral en todo caso ¿eh? Sí, no, Por eso dicen que es la película, la mejor película Jamás filmada <ríe> Claro. Oiga, esta película No sé si usted vio la primera en su tiempo sí, Fue bueno. rupturista Sí, fue muy rupturista esta película Estamos hablando de Roger Rabbit Y se quería hacer Roger Rabbit 2 Un conejo contra los nazis Ay, Menos mal que no lo hicieron wey. Pero sí le hicieron porque se llamaba Jojo Rabbit <ríe> ¿Ah, sí? de veras ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esa extrañamente sublima sublime obra de cine de negro estuvo a punto de tener una precuela el problema fue que el guion situaba a roger infiltrado en el ejército nazi durante la segunda guerra mundial intentando liberar a la actriz entonces conocida como jessica Kromnick. aunque todos estaban más o menos satisfechos tras rodar la lista de children de spielberg no andaba de buen humor para meter a los de la esbástica en una comedia y sin la aprobación del productor todo quedó en nada. Claro. Menos mal. Menos mal también porque esto habría sido como lo de Beetlejuice en Hawái, weón. En todo caso, ¿hubiese sido causa de memes como la caída? Sí, esto sí, sí. que hubiese sido causa de memes. Uh -huh. uh, menos. Oiga, el otro día estuve viendo esa escena porque nunca la vi eh, con el idioma, o sea, con la traducción original, la wey. Y es potente la película. Roger Rabbit. No, por la caída. Por ah, poca. la caída, sí. sí De hecho, cuando tú llegáis a la acera, es como que te, te llega a dar risa. risa. Sí, sí. Y uno dirá, puta, ¿de verdad estará diciendo esa weá o.? Claro, ahora, el, esta película igual dejó la cagada en Europa porque te mostraban a un Hitler un poco más humano y no el monstruo ah, ¿sí? que te pintan en todos lados. Entonces, si no, la, la caída es súper potente en ese sentido. Sí, po. totalmente recomendable, profe. Después tenemos Oiga. En las montañas de la locura de Guillermo del Toro. Ajá, Guillermo del Toro igual es bravo, ¿eh? Sí. algunos aún están babeando ante la posibilidad de que Guillermo del Toro adapte esta obra de H.P. Lovecraft ay, ay, ay. uno de los mejores escritores junto con Stephen King de suspenso lo cierto es que el problema ha sido el mismo casi siempre desde el principio miedo a gastarse dinero en una película calificada para mayores de 18 años incluso contando con Tom Cruise que ha apoyado a las decisiones del mexicano desde que se involucró en la producción Warner pidió a del Toro que incluyese una trama romántica cambiase el final y bajase la calificación de R a PG-13 lo intentó con Universal consiguiendo resultados similares, y cuando parecía que Legendary Pictures salvaría el proyecto, Ridley y Scott estrenó Prometheus, y sus similitudes y humilde taquilla hicieron que todo se enfriase Los fans seguimos rogándole a nuestra primigenia deidad a Sotulu que esto se haga realidad. Oiga, <risa> usted vio Prometheus, profe. Eh, sí, Es mala la weá, weón. Es mala, mala. Sí. Es interesante el concepto, pero la ejecución de la película, la verdad es que es más lenta que Río Caca wea. Sí, yo encontré buena la idea No, sí, sé la ¿eh? idea es súper buena, de, pero... De los creadores de ser humano y toda la verdad Pero no... Pero como está planteada, la verdad es que está... No sé, entre popera, entre película de acción Entre película metafísica una, verdad, media, una mezcla rara Sí, sí Oye, y la más friki de todas La más extraña ¿Eh? Imagínate tú a los Beatles en la comarca, güey ¿En la comarca? Sí, porque el mítico Stanley Kubrick, de nuevo Quería realizar el Señor de los Anillos con los Beatles. Con los Beatles. Sí. Iba a ser así como una parodia. ¿Se acuerda que parece que fueron los mismos Beatles. Que actuaron en una película de Cavernícolas o no? Eh, no, no lo recuerdas. ¿No se recuerda? No, yo recuerdo. O fue fue uno de los Beatles. Puede ser, sí. Puede ser que uno de los Beatles haya actuado ahí. Pero no sé si lo hubieran hecho parodia. Porque esta hora de Tolkien era como para ser la magistral. Otras de estas locuras que cuesta asumir. Con Tolkien aún con vida. Y siendo él... Que rechazase la idea por absurda. <risa> llegó a tener a Stanley Kubrick en el punto de mira como posible director. Según cuentan, Paul McCartney sería Frodo, John Lennon iba a ser Gollum, <risa> Ringo Starr se cargaría de Sam y George Harrison de Gandalf. De verdad que esto llegó a planear, plantearse y Kubrick una vez más leyó la trilogía que forma la historia completa, concluyó que era imposible de filmar. Bueno, en su tiempo, ahí tiene a, a Peter Jackson. Toma, a Peter Jackson, en, toma, te paseo en tu cara. Sí, en tu cara. <ríe> Oiga, lo que yo, yo me refería, profe, es que Ringo Starr, no todo el elenco de, de los Beatles hizo una película, sino que Ringo Starr hizo una película que se llama Cavernícola de 1980. Ah, esa es ya, claro, y es una película como media chistosa. Ah, ahí está, por eso tú tenías ese recuerdo, ¿no? Esa película no recuerda de esto. Sí. Oiga, buenas películas que no se hicieron en realidad. Claro, ¿cuál te hubiera gustado ver de toda esta? A mí, la verdad es que me hubiese gustado ver el hombre que mató a Don Quijote, buena. Y también me hubiese gustado ver Superman Live para que andamos con cosas <risa> hubiera sido también me hubiese gustado ver a Nicolás que está ahí fuente de memes sí para ver cómo lo hubiese hecho a lo mejor hubiese quedado un de película para que andamos con sí, cosas yo... y la otra que me hubiese gustado ver así como para el feliche eh, Night the Sky sí también a mí me hubiera gustado haber visto Dune la de Jodorowsky ¿Sí? Que, sí, que se hubiera realizado para ver cómo la locura de Jodorowsky Que se aguanta loco pero es un loco lindo eh, ¿cómo, es el, cómo la locura este desgraciado hubiese hubiese realizado una obra tan ambiciosa, porque de hecho Dune no se había hecho hasta ahora porque era demasiado ambiciosa y de hecho la producción que se hizo ahora es... Y bueno, hubo una producción en los años 80 que es como el forro unos efectos que envejecieron demasiado mal y la que se hizo ahora está, la verdad del 2021 está bastante decente pero eh, ya lleva mucho retraso la producción de la segunda parte siendo que a Dune le fue ah, muy okay. bien en taquilla incluyendo que se estrenó en plena pandemia eso hay que tenerlo claro Claro. A pesar de todo le fue súper bien Entonces una segunda parte le iría también muy bien Pero esa película tenéis para hacer siete partes Porque son muchos libros Entonces ese es el problema que tiene Doom Ah, ok Imagina, bro. Oiga, ¿y dónde puedes ver estas películas? Obviamente en Rolandini PTV O sea, no las podéis ver porque no se hicieron <risa> Pero ¿cómo tan un Si lo quería pillar, ve y lo pillé Pero casi, casi, casi, casi, güey, casi. <risa> Y nunca se hicieron Claro, si hicieron, ¿Ah? pero si se hubieran hecho Las podrías haber visto en Rolandini PTV <risa> Por supuesto Porque tiene una nueva forma de ver televisión Pues profe, más de 8.000 canales en vivo De Latinoamérica y del mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes Adultos y más contenido veo de más 18.000 películas y 3000 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicite su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán descuesto al contratar el servicio. Para más información o consultas comuníquese directamente al WhatsApp de Rolandino más 569-78690812, más 569-78690812 o su Instagram Rolandino TV. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Muchas Alegre, grande, ahí no van a encontrar ninguna de estas películas. como Claro, porque no se hicieron. <risa> ¿Ah? Pero hay mucho mucho estreno y mucha película buena ahí. Sí, sí, sí. Oiga, profe, estamos llegando ya al final de este capítulo número 28 ya de la tercera temporada de Capital. Efectivamente. Vamos a dejar las eh, recomendaciones para no alargarnos tanto en este bloque. Otra vez. Para la otra semana. O, o a lo mejor nos eh, les traemos alguna eh, cápsula. Digamos, cápsula similar. ¿Ya? de películas o también podría ser de videojuegos o ahí vamos a a ver de interesante ya que resulte interesante para ustedes chiquillos y eso pues profe agradecido también como siempre de la gente que nos sigue que nos escucha que ahí sintoniza el spotify y el youtube que se suma que le da me gusta compartan que se suscribe ¿Mm? esa gente esa es la gente esa es la gente linda la gente que vale son verdaderos patriotas que están ahí detrás, del, detrás de este país que lo sacan adelante por supuesto, profe. y sabes lo que es bueno. Eso. Eso muchachos, un abrazo, cuídense mucho y nos estamos escuchando en un próximo Capital de los Simios. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.